Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz sábado para todos. Hoy estamos de alegría aquí en la parroquia San Juan Pablo II, en fiesta es El día de San Juan Pablo, este santo tan querido por nosotros, a lo largo de todos estos días nos hemos estado preparando para celebrar su día. Hoy le damos gracias a Dios por el testimonio de vida, por el ejemplo de vida de nuestro querido Papa, San Juan Pablo II, que goza de de la presencia de Dios y que intercede por todos nosotros. Un santo en nuestro tiempo, que nos deja ver que la santidad que agradará a Dios es posible. Que usted y yo, en la realidad en que vivimos, podemos agradar a Dios. Le damos gracias a Dios por este día, por todas las bendiciones que el Señor nos da. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar... El Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo del 1 al 9. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre Pilato había vertido con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús contestó: ¿Y piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de la misma manera. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Pues les digo que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de la misma manera. Y les digo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar frutos en ella y no lo encontró. Entonces dijo al viñador, ¡Ah! Llevo tres años viniendo a buscar frutos y no encuentro. ¡Córtala! ¿Para qué va a ocupar terreno de balde? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Y si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, nos encontramos hoy con este texto maravilloso, esta oportunidad adicional que da el Señor. Cada vez el Señor nos da otra oportunidad, viene a buscar frutos y no lo encuentra. No sea que un día estos sí nos corte. no sea que un día estos perez perezcamos peor que aquellos que han sufrido tantas tragedias. Que nos hayamos librado no significa que nosotros seamos mejores. Esto es un campanazo, una advertencia de vida para que, en esta oportunidad, si demos frutos, si nos convirtamos. San Juan Pablo II interceda por nosotros. Él lleve a la presencia de Dios nuestra humilde plegaria. Amén. San Juan Pablo II ruega por nosotros. El Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Feliz día para todos, mis queridos hermanos.